Two, one. You know that is it. Drop record. I already look, turn that shit out. IOT, you guys go home. Esa alegría de toda mi tristeza Y ahora que no está Me siento abandonado El tiempo conmigo está desperdiciado Maldito el amor que me tiene encabanado Que me tiene encerrado Me aferro esa idea de que vas a regresar Este pensamiento vive en mi memoria Fantasía rota sintiéndome una escoria Contigo Se me complementan Usas de mi ra Y también de mi letra De mi letra Tan hermosa historia Que vivimos juntos El amor contigo Me dio muchos rotos Pero desde que te fuiste Se está marchitando Pregunta que no es contestar